El nivel 0, también conocido como el low, y es de clase 1, es decir que es seguro, inseguro y desprovisto de entidades. Sé que esa no es su clasificación en otros en otros sitios, ya pues. Pero el que voy a usar es llamado backgrounds.fandom.com, ese es... Sir no será lo mismo que en otras wikis. Así que sí, todo el material que se va a decir aquí proviene de esta wiki. Ya vengo aclarando que bacteria no estará, porque también no aparece. Así que sin nada más que decir, comencemos. El nivel 0 es un espacio expansivo no euclidiano que se asemeja a las habitaciones traseras de una tienda minorista. Todas las habitaciones en el nivel cero comparten las mismas características superficiales, como el papel tapismo no amarillo gastado, la alfombra vieja y húmeda, los enchufes eléctricos dispersos y la iluminación fluorescente colocada de manera inconsistente. Aparte de estas características comunes, no hay dos habitaciones idénticas dentro del nivel. La iluminación fluorescente presente en el nivel 0 zumba a una frecuencia constante. Este zumbido es notablemente más fuerte y molesto que las luces fluorescentes ordinarias, y el examen de las luminarias para determinar la fuente no ha sido concluyente hasta el momento. En segundo lugar, la sustancia que satura ligeramente la moqueta no puede identificarse de manera uniforme, no es agua, ni es segura para consumir. El espacio lineal en el nivel 0 se altera drásticamente, es posible caminar en línea recta, regresar al punto de partida y terminar en un conjunto de habitaciones completamente diferente al que se pasó anteriormente. Debido a este fenómeno y la similitud visual entre cada habitación, la navegación consistente del nivel 0 ha resultado muy difícil. Los dispositivos como los localizadores GPS y las brújulas no funcionan dentro del nivel, y las comunicaciones por radio se distorsionan audiblemente y, a menudo, resultan poco confiables. La amenaza más destacada en el nivel cero es la gran falta de recursos disponibles. Como el líquido que satura la alfombra sea considerado inseguro para el consumo humano, es probable que la mayoría muera antes de lograr encontrar una salida debido a la deshidratación prolongada, el hambre y el agotamiento. Bueno, no toca hacer esa transición, ya que estaremos hablando del nivel 0.7. Porque no hay entidades en el nivel 0, o al menos no en la wiki que estoy usando, ya que en otras puede que sí haya... Pero en esta wiki, no. Bueno, ya continuemos. El subnivel, el del nivel 0, llamado el nivel 0.27, también conocido sí, so, como claustrofobia, sal distorsionado distorsionados, so, el vestíbulo oscuro es de clase zona de muerte. Es decir, que tiene numerosos peligros, es estrictamente... Inhabitable Y tiene presencia de entidades letales La información que voy a dar Es la siguiente Que también es un copy paste de la wiki Obviamente El nivel 0, 7 También conocido como claustrofobia Salones distorsionados o el vestíbulo oscuro Es un subnivel del nivel 0 Sin embargo, difiere drásticamente en apariencia Este nivel es completamente negro Similar al nivel 6 Aunque las fuentes de luz funcionan aquí la alfombra quitada revela tablas de madera sucias debajo, con algunas piezas de madera faltantes que muestran un vacío. Las paredes parecen tener el mismo papel tapiz que el nivel 0 pero extremadamente sucias y gastadas. La habitación tiene casi el doble de la altura del nivel 0, no parece haber ninguna razón, solo que el techo es alto. En raras ocasiones, se pueden encontrar bombillas a lo largo de los pasillos. Los cables, como las paredes, se extienden aparentemente hasta el infinito. Las habitaciones aquí parecen más estrechas que las del nivel 0 y se describen como más parecidas a un pasillo. Hay puertas en el nivel 0-7 que, cuando se abren, pueden conducir a habitaciones completamente vacías o a un vacío completamente negro. El vacío matará a los vagabundos inmediatamente después de entrar. A veces, los muebles viejos y desgarrados se pueden encontrar en habitaciones vacías. Se ha dicho que estos aparecen como muebles rotos de 1960, generalmente cubiertos de moho. Si el mueble es un tipo de silla, desaparecerá cada vez que un vagabundo intente sentarse en él. La silla reaparecerá exactamente 15 minutos después. Existe una pequeña posibilidad de que puedas encontrar objetos que sean muy útiles en estas habitaciones, como teléfonos, celulares, linternas, escopetas de tres cañones, Glock 17, etc. Eso no es necesario de contar. Digo, si sí es necesario contar los eventos, pero contar es... Esto, la verdad, no creo que sea bastante inteligente de mi parte, pero igual voy a explicar qué son los eventos. Son cosas que ocurren del, en ciertos niveles, y explicaré los eventos que tiene este nivel. Eventos. En el nivel 0, 7, se han observado dos eventos que son los siguientes. El parpadeo, el evento de parpadeo ocurre aleatoriamente. Cuando comience el evento, las bombillas descenderán del cielo, iluminando todo el nivel. Esta es tu señal para irte inmediatamente. Después de unos 10 minutos, todas las luces del nivel, incluidas las linternas y cualquier otra luz artificial, comenzarán a encenderse y apagarse lentamente, a partir de un intervalo de 10 segundos, y el intervalo se hará cada vez más pequeño hasta que parpadea un ritmo imposible de registrar. De repente, todas las luces del nivel se apagarán, dejando a los vagabundos en completa oscuridad. Esto dejará a los sobrevivientes sin fuentes de luz y eventualmente morirán probablemente debido a una entidad. Hacer. Encuentra una salida antes de que las luces comiencen a parpadear. Cúbrase los ojos cuando parpadeen las luces. Manténgase alejado de las fuentes de luz que están a punto de estallar. Traiga un anteojo de visión caliente. Lleva siempre armas. Aspectos de armas recomendados baja recarga barra alto daño. No. Quédese donde está cuando comience el evento. Mira las luces. Trae una luz artificial. El apocalipsis de la... El apocalipse es un evento basado en las entidades door del nivel que ocurre en momentos aleatorios. Si comienza el evento, las puertas dentro del nivel comenzarán a aparecer en paredes o techos aleatorios como trampillas. Entrar por esas puertas barra trampillas te matará o te transportará a un nivel barra subcapa aleatorio al comienzo del nivel cero. Tampoco confíes en las puertas con señales de salida, ya que pueden conducir a un destino peor que la muerte. Hacer. Evite las puertas a toda costa. Si ves una puerta, camina en la dirección opuesta. Evite cualquier sonido que provenga de ellos. No. Entra por cualquier puerta. Escuche los sonidos que vienen de las puertas. Rómpelos, es inútil. Las entidades de este nivel serán las siguientes, la entidad doors o puertas, la entidad lookers, ladrones de piel, clumps y sabuesos o hounds como le dicen normalmente. Una nota sobre las puertas del NIV, 0.7. Las puertas son la entidad principal que habita el NIV, el 0.7. A pesar de parecer una puerta típica, estas puertas pueden conducir a habitaciones grandes que pueden estar amuebladas de forma moderada. O sea, completamente amueblada, etc. Sin embargo... Algunas puertas conducen a un vacío negro como boca del lobo que mata a los vagabundos al entrar Por lo tanto se recomienda evitar estas puertas Excepto las etiquetas como reiniciar o hotel 0.6 ya que conducen animales más seguros Colonias y puestos de avanzada Puesto avanzado de guía, abandonado, perteneció a una especie de colonia, pero desde entonces ha sido abandonada. Tiene comida podrida que no debe ser consumida. Puede encontrarlo siguiendo un camino hecho de objetos aleatorios, como trozos de papel, botellas de plástico vacías o latas. Las únicas cosas útiles que hay son los sacos de dormir esparcidos por ahí. Su población ha disminuido con el tiempo y, debido a la naturaleza del nivel, la mayoría de los ex-miembros fueron asesinados por las entidades de este nivel que hemos visto hasta el nivel 1 hasta nivel 0.7 suena horrible pero me creería si te dijera que existe una manera de entrar a estos niveles para llegar al nivel 1 lo único que vas a necesitar será hacer no clip pero qué es el no clip el no clip es hacer una acción sin que tú la hayas realizado y es Es como caerte, pero en lugar de rasguñarte o pegarte, terminarás en los backrooms. Ahora, no todo es malo. Hay una salida, pero pueden ser variados. Pero también son peligrosos. O algo así. Ahora sí, las salidas. Una variedad de factores eventualmente harán que el pase se desvanezca en el nivel 1. No, romper una pared te llevará al nivel Menos uno, que sí o sí voy a tener que hacer a su propio video. Atravesar el suelo. Puedo conducir al nivel 27. También puedo conducir a The Y créeme que no vas a querer estar ahí. Bueno, creo que sí, pero ni te lo recomiendo. En raras ocasiones puedes de lo suficiente en cualquier dirección para llevar a uno a la sala de Manila. Voy a tener que hablar de eso también. Ocasionalmente uno puede encontrar puertas construidas con vidrio. Estas puertas conducen a nivel 13. Bien, ahora vayamos con el nivel 0.7. Las entradas para entrar a este nivel horrible es encontrar un corredor claustrofóbico en nivel 0.1. Proceder a encontrarlo llevar a... Negra, después de caminar aproximadamente 400 metros, atravesarlo que llevará hasta aquí, o sea, el nivel 0.7. Por eso dicen que necesitas encontraron un... algo claustrofóbico. Ajá. Encuentra una pared completamente negra en el nivel 0, o también conocido como el lobby, y sin recortarla lo transportará aquí. No sé cómo, pero es raro. Encontrar una pared completamente negra en el nivel 1 y entrar te llevará aquí. Encuentra una puerta con la etiqueta reiniciar en el nivel 3999.1. Que por si no lo saben, este es un subnivel del de 3999. Que según lo que he visto en un video, es el final de los backrooms. Pero también tenemos el nivel, ya sabes qué... El cual es el verdadero final de los Farons. No como The End. Near. Ahora, paras. Pero bueno, ya dejan. Eso te traerá aquí. No tienes que entrar por él. Simplemente tienes que mirarlo. Bro. Pero ahora, las salidas. Lo mejor. Encontrar una puerta con la etiqueta reiniciar. Entrar lo llevará de regreso a nivel 6. Por eso en el evento que di se dice que se puede escapar o eso creo de manera similar ingresar a una puerta con la etiqueta hotel 6.0.6 llevará al nivel 432 encuentras una escalera debes de subir para así te llevará al ático eso es todo Sí, eso es todo no, no ando jugando Hasta aquí llegaría el video. Gracias por ver el final. De veras. Este fue el video más difícil que he tenido que hacer. Pero bueno. Como siempre. Recuerda dar un like y suscribirte. Estos videos no son nada fáciles de hacer. Sin nada más que decir. Y yo que me voy a hacer el video del nivel 188. Es decir. El nivel del hotel. Me despido aquí. Yo fui Lanza y nos vemos hasta un próximo video.